Hoy era un día donde se iban a vacunar 5.000 personas de parálisis, que intentando controlar la vida humana. Mañana tenemos mil más que están también en riesgo. Están en riesgo los adolescentes que comenzaban a vacunarse a partir de hoy de 12 a 18 años y no se inició la vacunación. Con sus compañeros, ahí, que ahora mismo están en necesidad de tranquilidad, en necesidad de que la cosa marche bien. Pues tenemos las mejores intenciones. Vamos a luchar todos unidos para cumplir con eso que nuestro pueblo pide, eso que nuestro pueblo está deseando desde hace tantos años. Trabajo por un partido que quien le debo, trabajo por un pueblo que necesita el apoyo de todos nosotros. Es decir, que pueden contar conmigo, como siempre se lo he dicho. La puerta está abierta para mi pueblo, para que con diálogo resolvamos la situación y los problemas que hay aquí. Es de la única manera que podemos resolverlo, con el diálogo. Ahora que vamos a dar el seguimiento, ustedes juntos con nosotros estos aparato y ayudar van a salir. Es un compromiso de los Entonces yo espero que esta recepción nos sirva a todos. Y es incumplido todo lo que primero no se espera. para que estemos claros. Que eso que se ha dicho hoy, lo hemos escuchado otras veces. Que esos aparatos que se anuncian, lo hemos visto venir en otras ocasiones. Y también lo hemos visto marcharse. Por eso decíamos que queríamos autoridades competentes, con el hecho de que los antecedentes de los son los que no tengan un ambiente de confianza para consentir esos resultados. Ante esa situación que hemos formulado todo lo hubo un conjunto de demanda que han sido depositadas en distintas oportunidades de las autoridades. Son ellos, a quienes les corresponde respuesta es el riesgo de demanda, y nosotros entonces podemos adelantar otra que se han incorporado porque se han incorporado nuevos sectores de esta lucha y también ¿no? aludizamos van a la demanda de esas Lo que requiere la dirección que Ángel de la Cruz y Gilles, que es la aprobación de la sala capitular de la donación de los terrenos que son 12.500 metros donde se va a construir el traslado de los 128 apartamentos que se van a construir para la familia de Vargas. O sea, no podemos ir a dar primer picazo hasta que no se formalice lo de la fiesta. Entonces ya la fiesta, el sábado, fue aprobada que el ayuntamiento se la tome al organismo del gobierno que dirige Ángel de la Es un paso, lamentablemente, que hay que dar para poder comenzar el traslado de ese barrio.